Bueno, venimos junto a las diferentes autoridades gubernamentales a escuchar las fuerzas vivas de esta provincia de Duarte, específicamente San Francisco de Macorís. Este es un gobierno que desde el inicio se ha caracterizado por escuchar, por invitar al diálogo eh, y por construir junto a la ciudadanía soluciones para los temas más fundamentales que, que atañen a la gente. Y por eso estamos aquí. Pero, pero ningún gobierno antes había hecho tantos esfuerzos quizás como se está haciendo hoy por San Francisco Macorís, un hospital nueva, una circunvalación, diferentes obras en el centro del propio San Francisco. Se está haciendo un gran esfuerzo, en tiempos difíciles, se está haciendo un gran esfuerzo por ayudar y atender las problemáticas que más aquejan a esta población. Son positivas, nuestro... Nuestra intención siempre es esa, la de construir junto a la gente, conversar junto a la gente. Así que sé que de este encuentro se saldrán, se sacarán muy buenos resultados.